Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 2 de enero al domingo 8 de enero del año 2023 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Bueno, vamos a empezar con la lectura, empieza con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María que son estas de acá Acabo de hacer el oráculo anual para el año 2023 y está padrísimo, o sea que te recomiendo que lo veas, este, voy a poner aquí la liga, y también debajo del video, y voy a poner esta liga como recordatorio, creo que está el mes de mayo, junio, lo pongo el primer medio año, luego ya la quito, este porque ya al final de año es poco probable que la gente vaya a checar el oráculo anual entonces bueno, vamos a pedir a la Virgen María que nos diga la carta para esta semana cuál es el mensaje para esta semana y la verdad me encantó este lo que salió no te voy a compartir velo, pero este... Parece ser muy buen año. Es lo que puedo decir en resumidas cuentas para todos nosotros. Hace mucho que no me salía un oráculo tan bonito, tan positivo. Y pues ahí, velo. Ah, como sabes, estamos comenzando un año nuevo. Yo normalmente en año viejo y año nuevo... Hago una pequeña ceremonia en la que agradezco todas las bendiciones, todas las experiencias del año pasado, incluyendo la muerte de mi padre, este, que bueno, por algo este, soy testigo uh, de esta situación. Y hay un aprendizaje dentro de todo esto también. Y es por eso es por lo que agradezco, no obviamente porque mi padre haya trascendido como tal, pero que ya podía estar presente este, con la pareja que perdí hace muchos años este, no pude estar presente cuando falleció y eso es sumamente doloroso, digo yo no estuve en el momento justo de su muerte pero lo vi tres días antes de que falleciera y ya me había despedido emocionalmente de él Este, ahorita estoy hablando de mi papá entonces bueno Uh, yo creo que sí Y todas las experiencias y vivencias que estoy teniendo ahorita Pues me están haciendo crecer no Me están ayudando a tomar decisiones uh, Donde a veces miembros de la familia Se congelan o no pueden tomar las decisiones por otra situación Entonces bueno, tú sacas la fortaleza para solventar Todas las problemáticas que se dan después de que una persona, como en este caso mi padre, no decidió resolver y muy egoístamente dijo, después de mí, que venga lo que quiera y sé que esto está por resolverse o debería de resolverse, pero no lo voy a resolver y no me importa y ahí ven cómo se les arreglan entonces bueno, esa es este, una mentalidad muy de quien fue mi padre, eh, un macho alfa entonces bueno, este, no quiero en sí hablar mucho del tema como tal porque ya, ya me agarré de ahí pero a lo que quiero llegar es uh, damos gracias por todas las experiencias del año anterior y agradecemos y damos la bienvenida por las experiencias que vienen este, del año 2023 y como decía, el oráculo está como decimos aquí en México, padrísimo <risa> en Venezuela dirían, chévere, está muy chévere este creo que en España dirían no sé si se dice también con, con un oráculo que esto muy majo o que me ah, como dicen, me, me mola este creo que dicen en España bueno, como fuera uh, vamos a ver el de esta semana entonces para esta semana desde el 2 al 8 de enero la Virgen nos quiere dejar saber lo siguiente Prayer, oración ok Dice, instead of worrying, I pray about the situation to bring about real solutions. En vez de preocuparme acerca de esta situación, rezo oro y pido que se es, eh, resuelva esta situación de una manera real. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver. Para el día lunes y martes, la carta dice... Sabiduría es el Arcángel Jofiel, supongo. Correcto, Arcángel Jofiel, las respuestas están en ti, confía en tu sabiduría interna. Yo Jofiel te ayudo a reconocerla nuevamente. ¿Qué? Para el miércoles y el jueves la carta dice Almas Gemelas. Arcángel Chamuel es el Arcángel del Amor Incondicional. Déjame reconocer a mi alma gemela para que bailemos juntos y vivamos nuestro pacto. <coughs> sea mi pareja, familiar, amigo, amiga o ángel guardián. <coughs> bueno, yo en mi caso creo ya saber quién es mi alma gemela. Es una muy buena amiga. Creo, por lo menos. Este. Puede ser que. Uh, igual esté errado. Todavía tal vez llega una pareja sentimental y de ahí digan no pues es esta mi alma gemela pero como pinta uh, la situación en mi caso es una amistad terminemos viernes sábado y domingo la carta dice bendiciones pureza es el arcángel gabriel creo correcto y dice arcángel gabriel con la pureza de tu corazón percibes una lluvia de bendiciones abundante aunque tu ego dude son regalos divinos constantes amén okay. Entonces, esto es para el 6, 7 y 8 de enero uh, creo que está muy uh, sencilla la lectura de esta semana es tener la comunicación con la divinidad misma <coughs> y pedirles que nos ayuden y nos apoyen te puedo adelantar para el mes de enero del año 2023... ...la carta que salió principal... ...porque hay una principal y una secundaria. La principal decía acción. Nos piden tomar acción desde temprano en el año 2023. Entonces, uh, acá yo creo que es como... ...ok, uh, todavía no sé bien por dónde voy... ...qué es lo que quiero para este año. Y realmente es ya, o sea... ...la primera semana, ok, clarifica qué es lo que quieres, por dónde vas, pide ayuda con amistades, con gente que te quieran, que te conozcan, y este, pues va a haber ahí un apoyo todavía, de alguna manera, este, tal vez consejos, tal vez dinero, tal vez unas amistades nuevas, no sé, uh, pero ya es tiempo de tomar acción. Este año, como va a estar muy aceleradito, desde enero ya nos quieren trabajando, ya quieren que tomemos acción. Y vamos a cosechar muchas cosas muy bellas para el año 2023. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran años, eh, bodas, eh, bautizos, cualquier situación. La carta dice, espero todos nosotros, pero en especial para ellos, niños la carta de niños cuando sale nos está diciendo el universo despreocúpate vive el presente disfruta no te preocupes por el futuro pero, aquí sí tengo que hacer el hincapié con el pero si sí haz uh, planes, qué es lo que quieres para este año clarifica eh, y no lo dejes para más adelante este es el año de la oportunidad de tu sueño se cumple, hágame cuenta, pues así va a estar 2023. Entonces en cualquier aspecto de tu vida, sea particular, sea de trabajo, sea de dinero, en cualquier área, ya nos están pidiendo trabajar desde ahora. Entonces uh, es un poquito, la carta de niños es, sí, despreocúpate, la Corte Celestial aquí está, te estamos escuchando, te estamos protegiendo, te estamos apoyando. En todos los sentidos, pero ponte a chambear. Ahora sí que haz tu lista de deseos. Eh, y bueno, pues va muy de acuerdo con la carta de Reyes. Para eh, quienes celebren Reyes, pues les deseo un bonito día de Reyes. Yo tengo la costumbre normalmente de comprarle regalos a los niños eh, que no tienen hogar o que bueno, son de calle y este, los entrego normalmente en una institución, o en la iglesia, o diferentes maneras, uh, y demuestro así mi cariño y mi amor uh, por los niños que no tienen uh, la facilidad de tener la estabilidad, que deberíamos de tener todos, que merecemos todos. Bueno, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres, te agradezco que compartas este video, los hago con mucho amor, Chécate el video anual, yo la verdad estoy y sigo muy entusiasmado por la lectura que salió para el año 2023. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namaste.